Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Os habéis hecho alguna vez la pregunta de ¿Cuándo apareció el dinero? ¿Y los bancos? ¿Y los banqueros? Pues bien, hoy responderé a esta pregunta. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! Vamos a empezar como no con mis queridos sumerios pensar que la economía sumeria se basaba principalmente en el trueque y claro para evitar que los mercados se convirtieran en un campo de batalla o que los pícaros y granujillas hicieran de las suyas los gobernantes emitían anualmente unas tablas de equivalencias de productos así cualquier comprador podía saber que por ejemplo un kilo de lana que pesa igual que un kilo de hierro equivalía a por ejemplo dos litros de cerveza o 300 gramos de cobre o dos los de dátiles curiosamente gracias a muchas de esas tablas que se han conservado hasta nuestros días sabemos que el oro no era de los metales más caros Curioso no y es que habían otros materiales que los superaba como el lápiz el cobre el estaño y por encima de todos la plata y es que el metal de los metales en la tierra entre los dos ríos era la plata Pensad que la plata resultaba tan apreciada que solamente los miembros de las familias reales los gobernadores o altos miembros del clero podían lucir adornos plateados en su vestimenta o portar joyas de dicho material pero otra función que cumplía este metal a la perfección era la de estabilizador del sistema económico y medio de pago, es decir, dinero. Imaginemos a un campesino que desea comprar un cordero para celebrar no sé, la boda de su hija y se encamina al mercado con una cierta cantidad de cebada para canjear. ¿Qué sucede si el tratante de ganado no necesita cebada? El campesino podía dirigirse a cualquier recinto sagrado donde le cambiaban la cebada por su equivalente en plata. Eso sí, con comisión del 3,5%, los intereses ya circulaban por esos lares. El campesino, con la plata en su poder, ya podía comprar el cordero con la confianza de que ese metal iba a ser aceptado por cualquier comerciante. Así que esos primeros bancos eran directamente los templos. Ya veis que los dioses y el dinero ya iban cogidos de la mano por esos tiempos. Pues bien, un elemento curioso es que esa plata, que se daba en el templo, se presentaba bajo la forma de anillos de 8 gramos de peso o espirales en caso de grandes cantidades. Y era así, porque ante la falta de carteras o bolsillos, se podía llevarlos cómodamente en los dedos o en los brazos. Además, y a modo de calderilla, los anillos podían dividirse en cuatro partes de dos gramos cada una. Y claro, en Roma, como en muchas otras ocasiones, lo que hicieron fue copiar a los griegos, que seguían el modelo banco-templo de Sumeria. Por ejemplo, el templo de Saturno, en Roma, albergaba la Aerarium el erario, en tiempos de la república, y durante la época imperial, el templo de Castor y Pollux, que era el depositario del Tesoro del Estado. La particularidad del sistema bancario de griegos y romanos, fue que surgieron los banqueros privados. En Roma, se llamaron Argentari, de Argentum. Plata. Los argentarios comenzaron como simples cambistas de moneda. Pensad que en aquel momento Roma era el lugar con más turistas del mundo. Y para controlar las falsificaciones y retirar de circulación las monedas deterioradas, pensad que al ser de metales como oro o plata, muchas raspaban los bordes e iban perdiendo su peso. Pues bien, el tipo de operaciones que realizaban estos banqueros eran dos: el depositum, simplemente como depositarios y guardianes del dinero, por el que el argentarius no pagaba intereses, pero con el que tampoco podía comerciar y el crédito por el dinero depositado el banquero pagaba unos intereses al cliente y a cambio podía moverlo para generar beneficios en las cuentas en el formato de depositum el banquero pagaba en nombre del cliente las deudas contraídas por este o las compras en las subastas aquí era frecuente la presencia de los argentari en las subastas de esclavos por ejemplo y estas compras en subastas se hacía mediante o transferencia interna si ambos tenían cuenta en el mismo banco o mediante una letra de cambio ya veis lo modernitos que estaban en las cuentas en formatos créditum, los banqueros utilizaban este dinero para prestarlo a terceros y lógicamente con un tipo de interés mayor que el que ellos pagaban y es que recordemos que los bancos fueron son y serán negocios además los Agentaris estaban agrupados en un cuerpo colegiado en el que solo ellos decidían aceptar nuevos miembros ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos ¿Qué os ha parecido esta historia sabíais de dónde venían los banqueros